Tienes que meter esa esa <tose> <algo. ¿Qué tose> dentro de la web. Hey guys. Chau a todos. Me veo que tanto. lunes 30 de mayo, eh, que comienza la semana más fría según Michelle Adams, eh, Michelle Adams confiamos. Así que mi semana, la semana de mi cumpleaños, va a ser la más helada. Lo cual no me tiene sin cuidado porque soy de esas pocas personas, raras personas, que le encanta frío. Brian, Little <laughs> <eres> famoso eh? <laughs> <Sí. laughs> bueno, en internet. Tiene un poco chato esto de estar cambiándome cada rato de puesto, pero para pasar las penas vamos a almorzar en la brigada cascacera casera, El rincón hogareño. ¿Crees que tiene el porque luego están aguas. 27. Ay, gracias. Yo también pensaría que tiene 27. ¿Sí? Cumplo 34 el jueves. Se ve más chico, cosa ¿sí? que ¿Qué hace la maleta? ¿Qué hace? Deshace la maleta? Que siéntate aquí, que siéntate allá. En julio volveré, creo, creo. En julio volveré a mi oficina estable. Ahí no tendré que llevar tanta cosa en la mochila. Se está poniendo un poco esa. Mientras espero, a, no me veo nada. Mientras espero a Metalón y a Rots porque no va a juntar en el chamrock que está a mis espaldas. Vamos a leer los comentarios. Pregúntale un árbol. Stefania Sepúlveda se mandó la tarea. Muchos han tratado de hacer, pero pocos han logrado hacerlo. De ver todo el blog desde el principio. Vamos, vamos que se puede, Estefanía. Amada Ceballos dice que entre los videos de, de mis videos y los de la Feli, están dando ganas de abrirse un canal en YouTube. Yo le digo, vos dale. Bel Montesinos eh, habla del desayuno del... Esa es a la compota de manzana. Que si fue una estrategia placement, vivo no oficial. Gen Núñez habla de eh, cómo echa de menos tomar once con muchos tazones, queso, pateja, jamoncito, mantequilla. Y habla de una verdad que nadie ha querido hablar salvo Gen Núñez, que es mi hermana es este día de mi blog. Y yo también lo creo. Dora Morales eh, extraña mucho la marraqueta y dice que bacán que la Monce fue a conocer a mi familia, sí, fue muy bacán. Sebastián Valle dice que esa cazuela sería buena cuando fumaba El Paraíso, pero jugar con papas duquesas durante el año es peligroso. En mi familia vivimos al borde del peligro. Evelyn Flores con el camaño cuenta demasiado corta, jajaja. Ja, ja. Es la forma de decir que la Monce está demasiado delgada. No está demasiado delgada, está súper saludable y todo, pero es bien. Daniela Ponce hace seis días dice que desayunó lo mismo con pota de vivo y también en la oficina. Bastián Siré dice hace cinco días estuvo bueno. Este blog sí estuvo bueno porque se estaba quejando que había muchas chachara. También le damos con Radio Motivados que volvió la radio. Así que la pueden escuchar en radiomotivadox.com. Diana Mancilla dice, oye, pero ¿por qué comieron papas tu si no es Navidad? Porque como decía, jugamos juegos bien peligrosos en mi familia. Digital Zoom 6. Oye, ya por los vlogs. Sí, sí, estuve sin sacar el blog pero ya volvimos con todo. Marcelo Lamilla dice, buen blog Sauce, ese momento cuando dices que prácticamente vives con tu polola ese segundo de reflexión. Y es que es como para pensarlo. Bueno, el ramen que salió en el episodio pasado es del Goemon que está en Providencia. Exquisito, compadre, exquisito. Diego Quevedo dice, una monza desenfocada para que no se vea su cara, es la siguiente, la cara de la monza enfocada. Las vicisitudes de la vida me han hecho un buen muy troll y lo siento, pero gracias Monce por, por aguantarme. Canal Preto dice Por un instante me pareció estar viendo el viejo City Tour. Es que era una talla que yo quería hacer con la Legarini hace rato Así, Con la Legarini Pilar Natural y dice Pucha que me divierto Oye besotes Gracias Pilar Quiero decirte que estoy usando lanita Oye oh, que le hicimos corte Brian Little. Vamos a cachar las artes, ¿Las artes visuales. Sí, las artes visuales aquí interactivas. En... Metalon, un... ¿qué estás haciendo? No, no, no. no. Santuario, santuario. Bueno, ahí en el blog de Sauce, en un blog de Sauce, aprendí que hay dos conceptos acá: está el peso de la mochila y la relatividad del peso, no del tiempo, del peso. Mucha gente me habla de que la locura, me habla y me comenta que encuentra que es una locura que yo saque tres blogs a la semana. Estoy loco, básicamente estoy loco. ¿Cómo me hago esto? De alguna otra forma tienen razón. Pero si siguiera su consejo, tal vez sacaría un blog cada seis meses, cada un año. Porque nunca habría tiempo. Porque hay muchas cosas que te demandan. La pega, el trabajo, los amigos, la familia. Y uno mismo. Eh, es como... Es tradición que uno sacrifique sus pasiones por las responsabilidades. Mi ley de sacar tres blogs a la semana es porque si no lo hiciera así, no sacaría ningún blog. En realidad. Para algunos, el peso de hacer blog... E insostenible. Ahora sobre la relatividad del peso, vi un post sobre que las cosas en realidad no son pesadas en sí misma, sino se vuelven pesadas eh, a medida que uno los va sosteniendo. Por ejemplo, un vaso de agua puede ser no pesado, pero si lo sostengo mucho tiempo de esta forma así en algún momento se volverá insostenible. Pero hay otras pequeñas tareas que uno dice, ah son livianas, por sostenerla mucho tiempo se vuelvan insostenibles. Se vuelvan tan pesadas como algunos creen que es el blog Y ahí ya se Ahora, sobre el peso de la mochila Básicamente, la mochila que llevo cuesta Es mi mochila Que yo me puse voluntariamente Y lleva adentro, hay cosas que yo puse Una, no tengo que llevarla mucho tiempo Y lo otro, si ella está pesada Tengo que empezar a quitarle cosas Entonces básicamente lo que es Es un acto de malabarismo y algunos son muy malos haciéndome la brisa. Bueno, damas y caballeros ahí muchas gracias por el respeto de escuchar por la tolerancia, por la paciencia, esperando que llegue el nada a su destino y que Dios lo bendiga Cualquier eh, colaboración será agradecida ante antemano, que les vaya muy bien chiquillos que tengan un excelente video de lo que queda de semana esperando que les vaya muy bien, nada más que decir que les vaya muy bien, paz